hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube chicos hoy tenemos el sorteo de este camp panzer 07 Rh que muy amablemente la gente de wargaming nos cedió uno para que podamos sortearlo aquí en el canal y te estarás preguntando cómo puedes hacer para estar participando por este bello carro que eh, es nuevito y que recién terminó de, de maratón hace muy poquito con lo cual yo tengo la posibilidad de comprarlo con un 10% de descuento O sea, malísimo Mi desempeño fue paupérrimo eh, Nada, es que realmente no, no, no estuve tan activo en lo que tiene que ver con esto Porque alternarlo ya mucho no te motiva a sacarlo Pero bueno, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con el vehículo Ya estuvimos dando las características Ustedes ya lo conocen, ya saben de qué se trata Pero acá lo importante y lo que vale es que ustedes lo pueden obtener Lo puedes llegar a ganar eh, Tú puedes ser uno de los ganadores de este hermoso vehículo y como les decía cómo tenés que hacer entonces bueno chicos es bastante bastante sencillo estuve analizando algunas de las posibilidades que me estuvieron tirando por ahí que estuve consultando con ustedes en los grupos de whatsapp para ver qué de qué forma podíamos sortearlo entonces me parece lo más eh, lo más general para que todos puedan tener las mismas chances de ganarlo eh, vamos a hacer la que hacemos siempre bien entonces directamente me dejan su nick de World of Tanks, aquí abajo en este mismo video que estoy grabando en este momento me dejan su nick de What, fíjense que esté bien escrito por el amor de Jesús, porque después no los encuentro no sé qué, es imposible rastrearlos, así que cuando lo escribís, fíjate que esté bien escrito, eh, así yo después puedo pasárselo a la gente de World Gaming para que se los asigne a su cuenta, entonces como les dije, tenés que dejar un like, tenés que estar suscrito al canal por supuesto, claro que sí, es requisito indispensable eh, deja tu like para, para apoyarme si puedes compartir el video te lo recontra hiper mega te agradezco así llevamos a más público y el canal sigue creciendo eh, así que bueno nada básicamente eso chicos si compartís el video te estás suscripto me dejas tu like y me dejame tu nick de what en este en este videito y vas a poder ya estar participando por este sorteo y bueno ¿cuándo vamos a estar haciendo el sorteo va a ser el día miércoles Dos. bien, hoy es lunes 31 no va a ser el eh, martes primero sino el miércoles 2 porque no me queda mucho tiempo después para estar pasándoselo a la gente de Wargaming porque ya se está acabando el sorteo así que nada, básicamente eso chicos eh, así que nada, como les dije miércoles 2 vamos a estar haciendo el sorteito Um, así que bueno, déjame tu nick, como les dije suscríbete, deja tu like, compartí el video yo te agradezco, abajo te voy a estar dejando mi canal de, de, de, de Twitch también para que te suscribas si podés Ah, que te suscribas no, en realidad para que me des follow porque ahí suscribirse es pago, acá no en Youtube no, así que que nada, estoy muy contento porque nada es, es un, gran, un gran sorteo en el sentido de que un, un premium de Tier 8 nuevo Como está este flamante que salió hace muy poquito Y tener la posibilidad de que Warhammer nos dé uno Para que todos ustedes puedan estar por lo menos participando es, es un Es un gran premio para el canal Así que bueno chicos Les agradezco, les voy a estar dejando mis redes abajo también Siempre donde puedan seguirme Voy a estar infinitamente agradecido con todos ustedes Los quiero mucho, cuídense Y nos estamos viendo en el próximo video Chau chau